Hola chicos y chicas de YouTube estamos aquí en Happy Wheels Estamos grabando un nuevo video para el canal Ahorita me estoy poniendo muy activo en el canal porque tenía ya dos días que no subía Y pues estoy aquí dándole, dándole ya a las 2 de la mañana Y estoy dando, dando subiendo por los ahorita estoy subiendo vainas de Minecraft ahorita está subiendo el de El de, ¿cómo se llama? Ah, el de que va lento, se, Vicky va lento el, el de, ¿cómo se llama? ¿Ustedes saben cuál juego? Subbile Surfer pero bueno, nada chicos, estamos aquí jugando Happy Wheels Papus Ok, vamos a empezar con el primero eh, No voy a hacer niveles Que no me he pasado, pero voy a hacer niveles de... Así, principiante nivel principiante Vale, vale, vale uh. Esto creo que se iba para abajo O sea, porque dicen que te muevas A la que te dicen todo Man, me la juego, me la juego, man. me la juego, me la juego. uf Mam. Parezco un noob. Es que me lo pasé, ¿no? Pero es que yo no lo recuerdo. Eh, esto. No, es que, o sea, yo me lo pasé hace tanto tiempo ya que. Ah, mira ya, eso soy. Vale, esto de qué trata. Es que me voy a jugar así como si nunca me los hubiese jugado. Porque, de pan, nunca me los había jugado estos niveles. Vale, esto ya lo recuerdo que una vez me lo pasé Ay, no, güey, me quedé sin patas. Qué triste. Ah, pero me lo pasé. ¿eh? Vale, vale, la boca lobo. Vale, vale, vale, vale. Vale. Vale, vale, vale. Me la juego, me la juego de nuevo. estos apoyos no son como los maricos cuchillos Los cuchillos de un nivel de estos Son unos cuchillos O sea que medio te tocan la cabeza y ya te matan Bueno, no sé para dónde tenemos que ir Pues para acá no era no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ya me arreché, ya me arreché. Hasta el primer nivel este, no lo he jugado. Quito mi casco, dejo al chinito. Me parto, yo dejo al chinito, dejo el casco. Y me lo juego como mis compañeritos de clase. A caballito, a caballito, a caballito, a caballito. Puro caballito, todo el día son esos chamos y se parte en un brazo, no joda, también. Uy, cómo me gustaría que me se parte un brazo, me no joda. Por andar haciendo esas vainas. <risa> Disculpen si no hablo, es que, que estoy haciendo tantas cosas a la vez. Stop. Stop. Listo, ya estoy pie. <risa> Ay. Eh, nah, Te, hace No justo, no justo. Okay. Vamos a pasarnos todos los niveles 1D. De... Uy, se le sale un pedazo de grasa. No, no, no, muy arrecho, No sé ni cómo lo pasé. Está muy así, está muy easy, muy easy. Está muy fácil. Ay, no, no, wey. Bueno, hasta aquí nos llegó el vídeo, porque de verdad, ahorita se cierra. Ahorita se cierra, o ¿Es sea, automático eso que se cierra? No entiendo por qué se cierra. ¿Sabes de repente que se cierra? Vale, me pide que salte, me pide que salte, me pide que salte. Me sigue impidiendo que hunda. Uno aquí, uno aquí, uno aquí. El resto ya me lo sé, papu. Juá, qué pro soy. Juá, qué pro soy. ¡Fuá, qué pro soy. Para atrás. Para adelante, para atrás. Ahora de pa atrás. Juá, qué pro soy. Juá, qué pro soy. A papá, nada se, se iguala a mí. Mira, es que yo soy pro. ¿Viste, papu? Vamos a jugar el juego. Normalmente, esto yo me lo paso rapidísimo, pero. No no con este personaje Ay, se rompe. Vamos. Ya me hace vale, con Vamos a ver todos estos niveles. ¿No han visto el de la moto? Vamos a encontrarlos. Este conduce para adelante, conduce para atrás. Mato a la mujer, no importa Porque la mujer no vale la pena Me engaña Me engaña Me, me engaña a mi mujer Me aguarda sostener una mecha de estas Con la cabeza Mira, boom, boom, boom. Este es Juan Caos boom, boom, boom, boom. Con su ex boom, boom, boom, boom, boom. Ya, Vamos a empezar desde cero Con mi ex boom. ¿Por qué le huelen los brazos? Y quedó ella viva. Qué porquería. Vale, vale. Pum, mi ex piensa que la voy a llevar a un yo... Vamos. Te vas a morir, bebé. ¿Cómo? Y yo. Uf. Que hace un menor rayo, wah wah wah wah bebé Lo siento wah wah bebé lo siento juego con este personaje Vale, vale, vale. Mm, me lo juego. Uy, pensé que me había morido ya. No, me morí, güey. Me, me he morido, me he morido, me voy a morir. Pero venga ya, que no puedo salir Adiós bebé, tengo que hacer este reto solo Yo soy el pro minecraft No Adiós moto, adiós mundo cruel Vamos a pasarnos el tercero, con la misma persona vale. Ah no, este nivel es imposible wey Se lo fui diciendo desde ya porque Ya me tardé como dos semanas pasándomelo ya que si chocas con eso se acelera Entonces es muy difícil después más adelante se pone peor así que nos pasamos al cuarto este no recuerdo nada porque me lo pasé a la primera y no recuerdo cómo era el... 11 minutos Bueno chicos hasta aquí el video Estoy haciendo así como unos youtube shorts No, estos no, 11 minutos de video No son shorts pero Estoy haciendo así videos corticos Y juegos así todo fail y todo horrible Yo subo por mi cuenta cabrón Gracias Bueno nada chicos hasta la próxima